Y os lo voy a enseñar un poco por encima lo, lo que tiene las distintas funciones Este sería el frontal Esta es la trasera Vamos a empezar por la trasera que es lo más rápido Me voy a poner así para ver yo también un poco Los letreros, ¿vale? Este sería el, el interruptor de encendido, apagado Conexión a corriente del alimentador El alimentador lógicamente va incluido Uy, que tiro todo El alimentador sería este de aquí Eh, MIDI midi nos va a servir tanto para editar, porque en, el paque, en la venta incluyo el, el, un editor también, un editor en software eh, Para editar los, para, los parámetros, distintos parámetros de, de, del delay Y también eh, para hacer copias de seguridad de, lo, de los presets y, eh, y también por si lo conectamos con otros aparatos MIDI, con un controlador MIDI o lo que sea Lo integramos en un rack para poder lanzar lo, los presets de forma remota una salida digital, coaxial Una salida, un pedal de expresión o Mejor dicho, una entrada Salida de auriculares Las salidas normales, estéreo Si vamos a utilizarlo en mono, solamente utilizaríamos esta de aquí Por ejemplo, un ampli normal y corriente, pues a luz de efectos o a la entrada, esta Este es un botón que me eh, según el tipo de luz defectos que tengamos para eh, darle mayor salida o menor salida, o sea, menor ni, más nivel de salida o menos nivel de salida y la entrada, ¿vale? Luego en cuanto a, a los controles que tenemos aquí tenemos la, la pantallita este botón tan grande es un control un botón de control asignable, es decir, que le podemos asignar distintas funciones como por ejemplo eh, la mezcla de, de, de señal de con, con retardo señal sin retardo o la velocidad del retardo o, bueno, distintos parámetros. Esto se asigna mediante la programación. Eh, todos estos, estos botoncitos que veis aquí son los cabezales virtuales. Es decir, si yo tengo un... Es, es posible que solamente necesite, por ejemplo, un Delight tipo Rockabilly, entonces le doy solamente un cabezal. Pero si lo que quiero hacer son efectos de estos rítmicos, como el típico de, la, de las guitarras de, de, de Hank Marvin de los Shadows, pues entonces a lo mejor necesito cuatro o hasta ocho cabezales, ¿vale? rítmico me refiero, por ejemplo, el primero lo ponemos a 190 eh, bps Bps, bpm, perdón El segundo no lo, no lo activamos El tercero lo ponemos a 120 El cuarto lo ponemos a 250 Entonces lo que obtenemos es algo parecido a lo que sería el eco de Apache Que es tum, tum, tum, tum, tum, tum ¿Vale? Al saltarnos el segundo cabezal Etcétera para hacer cosas muy, muy, muy específicas de los Shadows, pues tener los ocho, los ocho cabezales no, nos viene estupendamente. Luego aquí tenemos un montón de controles, los típicos sería el control de, de nivel de salida, nivel de efecto, el nivel de señal directa, que sería este de aquí, nivel general del preset, el feedback, que es decir, la cantidad de repeticiones, estos son los típicos de, de un Delay normal y corriente, eh, la velocidad y estos de aquí, el pan que sería la, el panorama estéreo de cada uno de los ecos profundidad, velocidad, todo esto el low cut y el high cut, esto es un filtro si vamos a simular una, una, un eco de cinta o si vamos a simular un eco de estos tipos antiguos, de los que eran analógicos lo que tienen es que la, la repetición o sea cuando escucha la señal directa y luego la repetición la señal de repetición suena degradada entonces para crear eso lo que tenemos aquí son estos estos dos controles este hace que este recorta los bajos y este recorta los agudos entonces para que una repetición suene muy cálida pues lo que hago es sobre todo recortarle los agudos a lo mejor no le dejo los, los bajos tal cual etcétera etcétera eso es para simular el degradado de la señal que tendría en un aire en de, de cinta y estos dos de aquí el speed y el depth sirven para eh, eh, simular el efecto de, de... también de degradado del, del típico eco de cinta. Eh, eh, hay un par de, de conceptos así en inglés, que se llama el, el wow and flutter, ese famoso, pues con esto lo, lo, lo simulamos. Es como si... Eh, como lo diría? Si tú, si, no sé si os acordáis de las cintas, antiguas cintas de cassette que sonaba como una especie de, de flanger o una especie de... Pues con esto lo simulamos, ¿vale? También. Es decir que para hacer eh, ecos, simulaciones de del aire de, de cinta, es in, vamos lo hace de manera impecable, perfecto. Estos de aquí, estos dos de aquí, son para eh, ajustar la velocidad de, de la repetición de los ecos en los presets. Una, uno que es, eh, eh, digamos, un ajuste más menos preciso eh, por las la decenas y las centenas, y este es para las unidades, vale. Y por último este de tap, que ahora mismo no sepa que sirve, la verdad. Estoy aquí dándole vuelta, lo he tocado varias veces, pero ahora mismo no, no recuerdo. Y luego aquí tenemos pues lo, los botones. Eh, este sería el control de bypass. ¿vale? También si dejamos pulsado, eh, digamos tenemos aquí una especie de gráfico. Si le doy una vez, bypass. Si lo dejo pulsado un poquito, me cambia de bancos. Y si lo dejo pulsado mucho más tiempo, lo que me permite es elegir el, el, el tap tempo. ¿Vale? El, por ejemplo, si estoy escuchando la canción, digo, uy, que la canción, el preset lo tenía a 150 beats por minuto, y resulta que, que están tocando a 180. Pues con esto rápidamente puedo ajustarlo. Lo dejaría pulsado largo y cuando se me ponga a parpadear, pues pulso aquí rítmicamente con, con la canción. Tiene también un, una, un, un loop, pero el loop no es muy. No es muy largo y yo realmente no lo uso para nada, pero vamos, sería posible. Los pulsa los dos a la vez y te permite... Eh, tienes el on-off, que sería para ponerlo en marcha o para de, eh, apagarlo. Si lo pulso otra vez lo borro y si lo pulso una vez se pone a funcionar. ¿vale? Bueno, esto, todo, todo esto está en el manual en cualquier caso. Lo que voy a hacer ahora es que lo voy a enchufar brevemente y voy a poner unos cuantos presets para que lo escuchéis. Bien, esta, el 911, 9.12 y 9.13 son los presets personales que yo tengo Los que uso para tocar, digamos, cosas sencillas Si os fijáis, solamente hay una luz, una luz verde encendida Es decir que hay un solo tap O sea que esto sería básicamente un, un delay normal y corriente Este es de tipo slackback para tocar rockabilly El siguiente que tengo es para, para hacer las locuras estas tipo alberly. Y el siguiente es un delay convencional para hacer que los solos suenen un poquito más atmosféricos. ¿Vale? ¿Veis el degradado al final? Es lo que haría un buen delay analógico O lo que haría un delay de cinta Y bueno, yo lo entrego también Con una serie de bancos Con, con presets para, para tocar canciones de los Shadows Le voy a dar para atrás Pongo así Dejo esto pulsado para que vaya para atrás 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Y aquí tenemos el primero A ver un momentito El primero que está pensado para, para tocar Apache ritmo Y la parte de los caballitos ¿Vale? Y otros muchos. Creo que este es el 3 2 Vamos a ver un momentito, subo al 3 creo que este era el de a ver este, no, quizá este a ver este este es este es el de the de, de rise and fall of flintjoe bands eh, y no sé qué más y un poquito más adelante si le doy un poquito más adelante creo que el 131 y el 132 o por ahí ahí me he pasado bueno este también podría servir estos son los de los de um, wonderful land y, y el otro el Atlantis Ahí me he equivocado de nota. Pero bueno, eh, de demostración sirve. Venga, hasta ahora.